Bien, de regreso en este contacto hoy. nosotros seguimos pues aquí compartiendo con Francisco, Francisco y Truman Suárez, quienes son parte de un grupo de abogados que han sido apoderados, ¿verdad?, de, por cientos de afeitados eh, en este caso de MUNE aquí en San Francisco de Macorís. Cuando llegamos a la pausa, pues, dejamos tres inquietudes en el aire. Y la primera es eh, esta, esta acción eh, de nombrar por parte del tribunal un conciliador. Mucha gente está confundido, ni siquiera sabe, y es lógico eh, que no sepan eh, que en qué consiste esta figura del conciliador en este caso. Ok, mira, la empresa se acogió a la ley 141-15 sobre reestructuración y liquidación de empresas. Este proceso tiene dos fases: una fase para la reestructuración y si no es posible esta para la, la ley liquidación entonces en ese proceso la ley manda el nombramiento de un conciliador que es una persona cuando que decimos encargar... toman de reestructuración de... sí bueno la... lo que pasa es que la ley tiene como objetivo que las empresas se puedan reestructurar para que sigan operando okay. si esta es posible porque puede ser que una empresa en algún momento pueda tener una Entonces, Vamos a hacer los cambios de lugar para ver si realmente se liquidez, puede encaminar. Sí, por pues, cualquier razón. entonces. Si pues sí, la bien. empresa se declara en bancarrota, no puede seguir operando. Bueno, el, el, en sí, el término legal que utiliza la ley, la ley es someterse a un proceso de reestructuración. Entonces, este conciliador eh, es una, persona, una figura que está en la ley y que tiene por, por fin convocar a todos los acreedores, ver si llegan a un acuerdo y plantear entonces un plan de reestructuración de la empresa. Si él, al analizar la situación, determina que no es posible la reestructuración, entonces recomienda la liquidación. Entonces, esta persona convoca a todos, todos los acreedores para tratar de llegar a un acuerdo con el deudor si este acuerdo fuere posible. Por eso aparece entonces esta figura del conciliador. Ok. Eh, ¿Sigue operando? ¿Por qué o bajo qué condiciones sigue, sigue MUNE operando, no solo aquí en San Francisco, sino de manera normal, sí. cuando está involucrada en esta situación tan difícil para miles de personas en este momento? Bueno, lo primero es que la empresa... ...no solamente tenía personas que depositaban dinero... ...es una empresa que históricamente eh, se abastecía de los productores de cacao... ...café y arroz, últimamente prácticamente se quedó en el renglón del cacao... ...y esos proveedores vienen regularmente a depositar y a venderle su cacao... ...y por vía de consecuencia... Esos proveedores también recibían de MUNED eh, los financiamientos del lugar para la producción agrícola de, del café o cacao y arroz, en este caso últimamente cacao, y se convertían en deudores de MUNED. Y de seguro que tienen cuentas pendientes con esos proveedores de cacao y todavía mantienen una fábrica en Santo Domingo de chocolate y, y otros relacionado con Cocoa, que se, vamos a decir, funciona en base a la producción de cacao. Y por tanto, ellos van a mantener eh, lo, la operación de la empresa en la medida de lo posible, hasta tanto ellos puedan solventar o sostener esta situación. Por eso creo que está operando. Paquico y Truman, Suárez, esto es algo que lo digo yo, no lo de dicen ustedes porque el que no está bien es, bueno, están Francisco y Truman, que son abogados que Intervienen en el caso porque han sido le han tocado sus puertas, afectados esta que situación. Que deben hacerlo todos los abogados. Entiendo yo y esto lo he repetido en múltiples ocasiones. Yo creo que los medios de comunicación nacionales se han hecho de la vista gorda eh, con esta situación porque esto es un problema para Kiko y Truman, eh, ya un problema social que involucra a miles, a miles de municipios de aquí de San Francisco, de Macorís, y yo creo que las, eh, los sectores representativos deben de alguna manera pronunciarse. Por ejemplo, yo veía hace dos semanas que en un piquete que hacían frente a las oficinas de aquí de Muné, intervenían estos muchachos del movimiento popular del Farpo y yo decía, qué bueno que sectores eh, ya eh, se están identificando con estos afectados, de, de esta situación de Mune. Yo creo que los medios nacionales, no sé cuál es la razón, que si hay algo eh, por ahí, eh, se, han, eh, se han hecho de la vista gorda Muy pocos medios nacionales, usted podría haber visto por ahí una, un, una en una esquinita de cualquier medio, refiriéndose a esto, por ciertamente no le han dado seguimiento a esta situación que estamos hablando, que ya para aquí yo decía que solamente 149 de las personas que se han acercado a estos abogados, ya están hablando de unos 500, 600 millones de pesos, de 149, y estamos hablando de 9 o 10 mil afectados en esta situación, o sea que nosotros, nosotros podemos, podemos decir que estamos hablando de, de más de mil millones, eso lo decimos nosotros, de más de mil millones de pesos, entonces yo creo que esto es un problema social, donde no solamente las autoridades locales, sino, eh, sino también eh, nacionales, debieron todo. haberse eh, pronunciado, entonces yo ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo han hecho? A mí me gustaría oír ya la opinión de ustedes. Bueno, eh, nos resulta muy extraña la situación. Al parecer esta empresa tiene muy buenas relaciones a nivel de los medios. Hay que ver que uno de los abogados que vino aquí también es de los medios. Sí, es de los medios y de los más Ese asunto se maneja. Pues. Sí. Pero... Eh, en lo que nos corresponde a nosotros y a los depositantes hay que mantener la presión y forzar la situación frente a las autoridades por ahí vienen querellas acciones penales que ameritarán medidas valientes de las autoridades y por eso hay que hacer un llamado a los depositantes a que mantengan la presión porque esta empresa tiene muchas, mucho poder yo creo además que eh, se vio un, un, un comunicador abogado que vino y dio la cara, pero había un comunicador abogado que estaba tras las bamblina, como le dicen. Sí, sí, tras la cámara. Que vino como un actor a un proceso que hubo aquí, muy mediatizado, y que actualmente es el candidato del Procurador General de la República a la Defensoría del Pueblo. Y okay. Todo el mundo sabe quién es esa persona que hacía poses en ese proceso y venía con un equipo eh, de cámaras y cada rato aparecía eh, prácticamente más que como un abogado, como un actor en ese proceso, como si se tratara de un teatro, buscando eh, promocionarse más que el efectivo Ejercicio del derecho que tenía que hacer. Hasta llegar a Nefri, ¿verdad? Ya lo sabe. Entonces, esas cosas no ocurren, no ocurren al azar. No. Esas cosas ocurren. Ustedes viven aquí en los medios a través de una serie de situaciones que lamentablemente una parte de los medios de comunicación en República Dominicana ha sido permeada por algunas prácticas indelicadas para alejarse de, lo, de la obligación principal que tiene un periodista, un comunicador. Veraz. Ser veraz. Ni siquiera ser neutral. El comunicador no tiene por qué ser neutral. Ahora sí tiene que ser veraz. Y sí tiene que tratar de que la información llegue al pueblo. Y que puedan expresarse las diferentes vertientes que se tienen sobre esa información, pero que llegue. No es, cerrarla. Es que es difícil mantenerla. Por ejemplo... Eso que usted acaba de decir, cuando fuimos a depositar el recurso de revisión en Santo Domingo, a nosotros nos entrevistaron varios medios de comunicación. Ni salieron. Y nos, nos salieron la, no salieron no, no. La, las entrevistas. Producto de que, bueno, volvemos y le decimos, ese personaje se identificó aquí como que él es experto en manejo de riesgo. Y ya ustedes saben aquí. Así es, eso pasó. Gracias, Francisco. Francisco, gracias a Truman Suárez. Sepan ustedes que este es un espacio que está abierto a cualquier eh, acción que ustedes quieran aprovechar para, para hacerla llegar a la región nordeste, al país y al mundo. Por nosotros estamos abiertos, porque entendemos que debemos cumplir con esa labor social que nos corresponde como medio y como comunicador. Así que gracias por estar con nosotros. Y eso que usted acaba de decir, esa entrevista que le dice, se acercaron los medios, pero fue un hallante porque sí, no, no salió por los medios, eso me parece a mí. Por ejemplo, guardando la distancia, y eh, yo siempre veo los resumen al final del día de los deportes y veo, por ejemplo, eh, cómo los cronistas, sobre todo nacionales, eh, eh, resaltan las actuaciones de los dominicanos y yo me quedo esperando al final cuando digan, por ejemplo, que pongan el jorrón de, de Hansel Alberto, que es Franco Macorizano, me quedo esperándolo porque nunca lo pone. O sea, no. Como no tiene un nombre, ¿verdad?, y es de pueblo, eh, no tiene esa connotación solamente, los de aquel Mira, lado son los que, Vitor, eh, lo que pasa es que lo se, se, se ha, refiere se ha, se ha hablado muchas veces que esta sociedad es un circo, donde cada vez que se cae una un trama, un drama, un drama eh, se re, es repuesto por el otro. Entonces, tú no puedes tener un circo si tú no tienes los actores, bien preparados, y quiénes son los actores bien preparados, los medios de comunicación la prensa, que son los que hacen el boom son los que hacen los temas si no hacen los temas eh, imagínate gracias paquito gracias Truma por estar con nosotros, gracias por, a ti y a ustedes, que se mantengan ahí porque ya está con nosotros, la dueña de los miércoles que es la doctora Milagro Sierra con esos temas interesantísimos que siempre comparte con ustedes y nosotros así que no le cambien, en breve regresamos ¿Qué es